John Connor, Tudron. Bueno, casi llegando a 2.000 suscriptores con el canal monetizado, metiendo como loco. Me envían el avioncito, que es este. Está muy bien, ¿vale? La caja golpeada aquí, se puede meter un dedo, aquí un golpe, ¿vale? Este es el avión. Yo aprendí a pilotar en este avión, el de verdad digo, ¿vale? En este aprendí a pilotar. Por eso me gusta tanto. Y además me parece muy, muy curioso y muy entretenido. Cómo vienen ahora estos aviones vienen mucho mejor. Es un avión con motores brushless, muy bien construido. Pero como siempre a tu drone, nos mandan el dañado. ¿Ven? La luz, no sé si se ve. A ver. Lo así. Le tuve que poner un palillo aquí. Y le tuve que hacer una tela aquí para que el timón de cola estuviera sujeto. Porque ¿Qué pasa? no puedo hacer que el avión vuelva, yo despego y tengo solo alas para girarlo ¿Qué pasa en la vida real y en eh, los avioncitos de juguete? que cuando yo voy a girar, el ala que gira, ¿vale? la interior al giro, pierde sustentación entonces el avión me puede entrar en pérdida los aviones de juguete también entran en pérdida y se caen ¿Por qué? porque yo cuando voy a virar, lo que hago es quitarle sustentación a un ala para que el propio peso del avión me lo gire, ¿vale? esto es la cuestión física de la aviación ¿qué pasa? el timón de cola lo que hace es eh, apoyar el giro y tratar de mantener el avión en ese punto negativo subirlo a positivo y evitar que el avión entre en pérdida lo que hace es compensar el giro con la palanca de un avión de verdad nosotros giramos de ala y con los pies giramos de cola los pies son los que giran ¿qué pasa? Este tiene solo un servo para el timón de cola que está del lado izquierdo. Tira y empuja, solo uno, en vez de tener dos como es en los pedales, que uno tiene izquierdo derecho, entonces lo que hace es tirar de la cola. Esto tira y empuja. Entonces es un movimiento más difícil. Vamos a ponerle una batería. Es un movimiento un poquito más difícil. Eh, yo tuve que inventarme algo porque cuando el avión despega tengo que tener... Esto es como los que hacen windsurf, que se suben por primera vez a una tabla y van y no vuelven nunca. Le pasó a, a Tabaré, o Yamandú, en Brasil, un médico conocido. Se fue de vacaciones, no tuvo mejor idea que alquilarse un windsurf. Nunca había, había subido a una tabla. Y lo que le pasó fue que se fue a tomar por culo y lo tuvo que ir a buscar la prefectura brasilera. A mar adentro porque claro no sabía cómo volver y bueno acá estoy viendo que hay unos circuitos que los voy a tener que acomodar porque están mal está mal los cables en cabina y hay un montón de cosas que no, que no puede ser pero bueno a ver ahí estamos vale se conecta muy muy fácil con suerte tiene mucha potencia lo que le decía, timón de cola, es esto el movimiento que tengo, es suficiente, bueno, compensado por los timones, por los alerones y el, el virar de alas, puede ser que todo ayude, ahí está tratando el servo de mover algo la cola, pero bueno, casi no puede, este avión tiene una compensación automática, vale que lo equilibra. Ven cómo se mueve, yo no toco nada. Miren los alerones. Los servos hacen que el avión se vuelva a poner derecho. Está muy interesante este avión. Lástima que a mí me tocó el de la cola dañada. Así si se ve, está la cola suelta. Esto se hace con calor y el calor ha cortado la cola. Y el que lo chequeó me lo envió igual. Alguien ha mirado esta caja y ha dicho, a tomar por culo, va para Occidente, que se manejen, si sabe algo lo solucionará. Yo sé algo y lo voy a tratar de solucionar, pero no es la manera de enviar algo, de enviar un paquete, menos a un canal de YouTube, porque o sea, ¿yo qué hago? Te sepulto, ¿Entendés? me mandas algo que está mal, yo hoy no le puedo decir a mi gente que se compren este avión, que era la idea, yo tenía que decir, este avión es buenísimo, cómprenlo. En esta tienda que es buenísima. Lamentablemente no puedo ni nombrar la tienda, ni decirle a nadie que, que compre este avión en esa tienda, ¿vale? Por ahora, vamos a ver qué solución me dan. Una de las cosas que veo donde entra la batería y están todos los circuitos, hay acá una soldadura que está pésimo, que ya le voy a poner algo ahora mismo. Le voy a meter una cinta y lo voy a dejar quieto. Qué brutos que son, por Dios. Así hacen todo. ¿eh? Eh, no sé si se ve ahí los circuitos. Eso se me despega y tengo que ponerme a soldar. Y es donde entra y sale la batería. Eso tiene que ser eh, 10 centímetros más largo y estar oculto. No estar allí. Van los cables súper justos. Y voy a tratar de solucionarlo ahora con una cinta especial que tengo. Para que quede bien pegado y quieto. No le voy a poner una doble faz por si lo tuviera que sacar, pero sí que lo voy a solucionar ahora mismo ya que estoy en esto. Y poco más. Eh, quería probar un mando normal de FPV, el del Meteor eh, 75, pero tengo que hacer unos cambios que no, no viene al caso. El mando es muy de juguete, sí, es un mando a pilas, mal, punto negativo. Eh, pero es un mando que tiene todo aquí. No dice absolutamente nada, no dice para qué es cada botón. Esto es para ajustar, que en vuelo un avión es muy difícil de ajustar, viene para los helicópteros, cuando se te va muy a la izquierda, tú le das estos botones y te acomoda, es como para centrarlo. Y después tiene otro, otros botones que son para, para cambiar el modo de vuelo, hacerlo más difícil o más fácil, pero no pone absolutamente nada. Entonces hay que irlo a mirar, a traducir, yo lo que voy a hacer en mi web es traducir todos los manuales que no estén traducidos Y bueno, tengo muchísimo trabajo Así que vamos a dejar esto por aquí Voy a solucionar lo del avión Tu drum, John Connor Osvaldo, nada hoy, ¿no? Hoy serio, hoy está súper serio Nada, estoy con... seco estoy Nada de nada, ¿eh? Me mataste hoy Y además mariconada Me quería un gin tonic, me quería meter este Mariconadas Acá no sé qué pasó Ahí está eso bueno, poco más que decir una lástima que me venga el avión dañado y una pena que la tienda me ha leído los mensajes y no me ha contestado y no me ha dicho, tranquilo tu dron te estamos enviando otro ya mismo tu dron hay tiendas que son muy buenas para, para las devoluciones y hay tiendas que no ahí se conectó, tiene un piribiri no va muy cómoda la batería pero es donde tiene que ir porque está calculado el peso, ¿vale? A mí me pasó en Miami con un avión que se me iba a pique, y era porque estaba todo metido muy adelante, o sea que no hagan cambios ni no hagan inventos, y si los hacen, probar antes. Ahí está conectado, vamos a conectar sumando, y después vamos a ver el otro. Conecto sumando, no dice absolutamente nada para qué es cada botón, aquí cambian las funciones, pero no dice absolutamente nada. Vale, se conecta enseguida. Vamos a ver. Apenas se mueve ahí el timón. Esto está bien. Sube y baja está bien. Pero qué pasa cuando voy al timón de, de cola. Ese es todo el movimiento que haces, ¿vale? Porque igual ahora que le puse la cinta, yo creo, y el eje va a ir mejor. No le voy a hacer el fuelle hasta que vea cómo vuela, ¿vale? Lo voy a probar así como está, y ver qué pasa. Hasta ahí va perfecto. Vamos a probar si esto se conecta. Esto tiene un botón para conectar. no A ver si busca solo. Ahí se puso en azul. Vale, tengo que configurar otro mando, un tipo... Otro tipo de mando, ya lo, ya lo haré Este no se conecta así Y si le doy para que busque la red Lo más probable es que después la tenga que buscar con el FPV Y tenga un problema Pero este mando sí que se conecta enseguida Luego ya iré viendo Porque qué pasa, si tengo que ver tutoriales Para saber para qué es cada cosa Al final esto tiene que tener un, un manual Y decirme para qué es cada cosa, ¿No? Tiene muchísima potencia, la verdad que está muy bien de potencia este avión, vale, yo aprendí a pilotar en uno de verdad de estos, bueno, en un PA-11, que es lo mismo, y muchos pilotos argentinos eh, han comenzado en este tipo de avión, es un avión que con 30 nudos no despegaba a nadie y el PA-11 despegaba, y bueno está muy bien ¿qué pasa? si quiero tirarlo a la izquierda en vuelo está sujeto al medio vale si quiero tirarlo a la izquierda apenas se va a mover y se me va a complicar un poquito el tema de tiene estabilizador si lo muevo no sé si llegan a ver que se está estabilizando ¿eh? cuando va a la izquierda lo trata de poner de vuelta en el lugar Hago así, ven, ven el se pone todo. Y el timón de cola, no sé si trabaja también, igual no. Pero sí que trata de mantenerlo en línea. Está muy bueno la sincronización, no sé si le alcanzan a ver, ven. Cómo se mueven los, los alerones de las alas. Eso quiere decir que está compensando la caída, que está en automático. ¿Qué pasa? Una persona cualquiera que nunca ha volado... Eh, va a volar un avión y lo que va a hacer es que le va a despegar y lo va a hacer añicos. Eh, este avión, si se da contra el suelo, lo más seguro que se haga polvo también, aunque digan que aguanta. No puede aguantar porque tiene un motor muy potente. Entonces lo que tienen que hacer es, primero, a mí las, eh, los despegues de aviones desde la mano, bueno, sí que se pueden hacer, pero con mucho cuidado. Y si no, tener un entorno que un entorno liso, aunque sea un metro y medio, dos metros para poder despegarlo como un avión normal, ¿no? le han puesto unas ruedas muy fuertes un tren muy fuerte lo normal es que lleve dos alambres con unas rueditas que no sirven para nada estos le han puesto unas ruedas grandes que en la vida en los aviones de verdad son las que lleva cuando estás en lugares que no hay pistas estas son los neumáticos que se le ponen y la verdad que está muy bien, ¿eh? que voy a hacer vamos a sacarle la batería para que deje de estar haciendo cosas y, y bueno salir a volar y a probarlo pero tengo ese problemita y la verdad que la tienda me leyó el mensaje ya vi que me ha leído pero no me ha contestado lo cual no me gusta nada eso inmediatamente tiene que decir hey tu dron le llegó mal el avión mandale otro y, y poco más así que nada gente vamos a ver qué pasa Estamos con el FPV, estamos con el, con el Mini 2, estamos viendo algunas otras cosas que van llegando al canal. Eh, ya casi estoy ahí para los 2.000 suscriptores, lo cual es bastante para mí. Espero llegar pronto con la ayuda de todos. El canal va más, se viene la página web que está en construcción, ya la pueden ver que es verdad que está, tudrone.es, Y poco más que agregar. Así que, bueno. Volaré esto, veremos qué pasa Puede ser épico, puede ser que no Tuve que inventarme un timón de cola, ¿vale? Como algo de experiencia hay en este canal Y he volado alguna que otra cosita, tanto de verdad como, como de juguete eh, Bueno, lo he tratado de solucionar A ver si ahí atrás luz, llegan a ver, yo no sé si la cámara va a captar Eso no tiene que ser así, se ve todo luz en la cola Porque lo único que sujeta la cola es esto ¿Vale? esto es lo único que sujeta la cola nada más y yo le he puesto ahí una especie de, de costilla como sería en un avión de tela y lo he tratado de solucionar como he podido de forma casera porque tampoco tengo eh, con qué hacerlo ¿no? así que nada, está divino el avión me encanta, me encanta hasta de adorno porque bueno, ya les digo que yo aprendí a pilotar en esto y es espectacular, despega en un palmo. Vamos, esto vuela hasta cuando no querés que vuele, es buenísimo. Bueno, quedó ahí el timón para abajo, pero no pasa nada. Funciona muy bien, la verdad. Funciona muy bien, está muy bien construido, pero me vino el fallado a mí, como siempre. Tu drone, John Connor. <risa> Ahí para que no se, se siga de largo Y vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, lo que decía Que no me da el, el timón Para... Bueno, aquí estamos otra vez John Connor para tu dron Y RC Goy nos mandó esto. estoy haciendo un poco en exterior. Y bueno, eh, la verdad es que hay un poco de viento. Espero que no que no afecte a, a la luminosidad, al sonido, etc. Yo aprendí a pilotar en un avión parecido a este. Que era un Piper, un PA-11. Es muy similar a este. Estoy hablando de aviones de verdad, ¿no? De una avioneta. Este es el A-160 J-3. Eh, ellos le ponen que es un modelo en 3D. Perfecto. Trae ese mando que ahora lo veremos. Que a mí no me gusta. Pero bueno, es bastante conocido. Es un mando que le están poniendo a todos. Hacen 20 tipos de aviones y le ponen a los 20 ese mando. Dice que tiene control de altitud. Lo cual es bueno para principiantes. Porque si no se hace prácticamente imposible ¿vale? volar este avión en, en verdad. Si no... Si no has volado alguna otra cosa, se hace verdaderamente difícil, hasta imposible. O sea, lo adquieren con todas las ganas. Lo mismo que pasa con los drones FPV. Y, y después les es imposible poder hacer nada por eso. Porque hay muchos de estos eh, juguetes que dicen ser para principiantes. Y no son para nada para principiantes. Viene muy bien presentado. Esta vez no me vino como, como me venía... Como me vienen los drones, que vienen muy bien protegidos. La caja tiene unos golpes. Venía, que ya lo escribí a, a mi tutor en China, que vino el paquete con un corte de, de cúter. Voy a dejar la foto en este video de cómo vino. Bueno, el mando, aquí lo ven, no tiene ninguna señalización. O sea, nada. Van a tener que aprenderse de memoria para qué es cada cosa, eh, porque no dice absolutamente nada. Para lo que puede costar este vehículo, que está al público en unos 80 euros, este mando es casi un insulto. Porque la verdad que por ese precio, un mando de pilas... Eh, bueno, ni ahí. Lo que voy a intentar hacer es, yo tengo otros mandos... ...de FPU, etcétera, intentar eh, utilizar y conectar un mando de esos. No sé si será posible, lo voy a intentar. Mientras tanto voy a probar el mando que trae, ¿no? Un mando muy sencillo, de un plástico malísimo. Eh, el avión obviamente para venir desde China viene desmontado. Hay que montarlo y hay que tener los servos muy en cuenta de cómo van para montarlos bien... Porque los servos son los que van a mover la dirección del avión. ¿vale? Tanto en altitud como en, en giro. Entonces hay que armar esto como debe ser. Aquí no podemos poner eh, equivocarnos en el armado del, del avión. Bueno, parece que está todo en orden. Los servos están puestos como están. Vamos a ir mirando que esté todo bien. Porque me preguntaron si había llegado bien. Y justamente es lo que... Lo que quiero hacer. Yo le daría una manito de, de esmalte para hacer más duro el material. Pero bueno, hay que tener en cuenta que me pasó en Miami. Cambiando unas cuestiones de posición, se me cambió el peso y me quedó muy pesado adelante. Y se iba el, el avión en picado, ¿no? Despegaba, llegaba a una altitud y se caía. Trae el destornillador, unas hélices de repuesto con su nariz... Trae aquí batería, baterías de dos celdas, con un par de conexiones de diferente tipo. Puede ser para el cargador y para, para varios vehículos que estén utilizando la misma, ¿vale? Es una batería de, cuatro, de 600 miliamperios, lo cual no es nada. Esto vuela muy pocos minutos, pero bueno, es lo que hay. Ya veremos después si la cosa va bien. De inventar algo y ponerle una batería más grande. Yo tengo baterías, aunque sean de una celda, pero más grandes. Y ver qué sucede. Bueno, aquí también. Eh, este es el enganche del servo. Tener cuidado con todas estas cosas. Este es el enganche de la cola al vehículo. Y a ver qué más nos trae. El tren de aterrizaje está buenísimo, ¿vale? Es muy bueno. Tiene unos tensores para no pegar. Las ruedas son muy pero que muy, que muy grandes Para poder bajar en, en un suelo que no esté tan liso ¿no? Si no tenemos asfalto y tenemos que bajar en el césped o en otro lugar Yo diría igual siempre si pueden en la mano El cargador es uno de estos cargadores que está viniendo típico Que tiene luz y te avisa cuando está cargado no está mal, se pone un teléfono Siempre tenga la precaución de no poner un teléfono de carga rápida por las dudas Que sea de 2 amperios el, el cargador, es suficiente Y a ver el fuselaje como está Yo creo que está todo en orden Hasta lo que he visto ahora Vamos a quitar este Que le han puesto aquí encima Justo no traje el cúter Pero no pasa nada tengo uñas de, de guitarrero Así que vamos a sacar esto de aquí con cuidadín Siempre Lo que decía con cuidadín Y ya Está súper apretado aquí La cola viene suelta Ahora veremos por qué Ahí Vale, está muy desprolija la cola cortada vale. Va, Hay que enganchar los servos ahí ya los engancharemos. Y la cola está muy desprolija. ¿Esto que es? La voy a tener que prolijar un poco acá. Darle una limada. Porque está muy mal. Si toca ahí va a molestar. Pero bueno. En fin. Un avioncito. Para comenzar a, a meterse en este mundo. El que, el que le interese. Le va, le va a servir. Lo voy a montar. Y veremos si es fácil de montar o no No me voy a pasar aquí una hora montándolo con ustedes pues lo tengo que ver y analizar y, y ya les diré a ver cómo queda GoPro de Ten Video Bueno, uno de los temas que tuve <susurra> Es... Eh... El timón de profundidad, el timón de cola. El timón de cola que venía sin sujeción. Lo que hice fue ponerle un escarbadiente, un palillo, y tratar de hacer que se controle. Pero queda torcido. Esto me va a dar un tremendo problema al volar, porque va a ir siempre tirando por un costado. ¿eh? Queda ahí a la izquierda y no vuelve. Eh, voy a tratar de solucionarlo poniendo una cinta del lado derecho... Pero no, no hay forma Algo pasa con ese timón, está mal Tiene aquí un, un tornillo para ajustarlo, pero está mal cortado Vale, entonces lo tengo que limar ahí Está todo mal cortado Y bueno, ya escribí a, a la tienda a ver qué, qué van a hacer Porque vino suelto el timón, completamente suelto Yo no sé qué faltó algo Yo le hice un eje ahí, pero bueno, veremos John Connor, Tudron Como dije en la medio intro eh, me vino el avión mal Vino con un defecto No sé si se ve atrás luz Lo voy a intentar Vino la cola separada Vamos a ponernos más acá aquí. Vino la cola separada El fuselaje tiene que venir así A ver si se aprecia Ven, tiene luz Pero está Con un nervio O una sujeción O tres pequeñas Que el corte que hace la máquina no lo hace del todo, pues la cola vino toda cortada. Entonces, claro, me es imposible girar el avión. Voy a intentar volarlo aquí, eh, lo voy a intentar volar, pero no sé lo que va a pasar. Como tengo en camino otro fuselaje que me mandaron, eh, ya está, ayer me avisaron que está embarcado, eh, voy a tener que desarmar todo esto. Lo que son los servos, los circuitos, todo y pasarlo al otro fuselaje, cambiar las alas y cambiar los timones de, de cola. Pero bueno, es lo que hay. Vino mal, eh, por suerte me atendieron enseguida. R.C. Goin, eh, la persona que me atiende y con la que chateo enseguida, creo que en 24 horas me lo solucionó. Habló con la fábrica, la fábrica dijo que sin ningún problema para tu dron mandaban otro fuselaje, que mil disculpas y nada. Así que voy a intentar volar y a ver qué pasa Esto puede ser muy complicado Iba a poner más cámaras, trípode, de todo Pero bueno, yo creo que con la, con la GoPro alcanza Vamos a, a preparar Tengo el FPV acá también Porque estaba viendo que iba a volar Si una cosa u otra Hay un poco de viento, o sea que que no estoy muy seguro de, de ponerme a... Si el viento se queda quieto, vuelo. Pero la última vez que volé el FPV es muy pequeñito. Y me lo llevaba el viento. Entonces era imposible... Imposible que pudiera hacer algo, ¿no? Bueno, ya hablé de esto en, en la media intro. Que está bastante mal el tema de la... De, de cómo se mete la batería aquí. Porque están los circuitos muy expuestos. Yo le puse ahí unos unas cintas para que no para tratar de aguantarlo ahí estas puertitas son muy complicadas vienen muy justas entonces bueno si esto se sale en el aire se pueden imaginar perdemos la tapita perdemos todo hay que despegar a favor del viento yo tengo el viento para este lado ahora se me está girando el viento voy a tratar de despegar para aquí que es la zona más limpia que tengo y ver qué pasa porque... Ahí se armaron motores, supuestamente No tengo casi... No tengo casi movimiento Yo no sé si despegar esto No tengo casi timón de cola Miren Eso es lo que tengo de timón de cola Para bajar y subir, es mínimo Yo no creo que con este ángulo pueda despegar, a ver... Es mínimo, pero mínimo, eh... Y está el máximo, pero bueno... Voy a intentarlo... Ya te digo que no es lo ideal... Igual lo tengo que estrellar por ahí para que no se, se siga de largo y vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, lo que decía, que no me da el, el timón para despegarlo, es lo que estoy hablando. No me está dando para nada timón de, de salida. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo despego de la mano, lo que va a pasar es que se va a quedar a la misma altura que lo despego y no, no lo voy a poder subir prácticamente. Lo podría intentar, se va a romper todo Porque no, le puedo, no lo puedo regular más Lo tendría que regular un poquito más A ver si pudiera Para que lo tirara un poquito más Lo que puedo hacer si sí, es sacarlo un poquito Voy a hacer una cosa Vamos a apagar esto sería mejor que tuviera un botón ¿Vale? Que no fuera así Pero bueno Así son las cosas, vamos a hacer algo Les voy a mostrar Como no tengo No tengo timón, lo que hago Lo voy a sacar de aquí Voy a desarmar el servo Y lo voy a hacer más largo Está muy corto Para que pueda mover más la, la cola ¿no? Lo voy a hacer un poco más largo Girando ahí un vale, poquito más largo Para que tenga más Más movilidad Ahí por ejemplo Ahí yo creo que podría ser Ahí podría ser que despegara A ver si lo logramos Me tuve que armar acá la, la mesita La verdad que tendría que tener una mesita Pero bueno también hay que tener en cuenta para dónde está el viento, ¿no? Esto, como, esto es aviación pura. Si el viento está de cola, no vas a despegar. O vas a despegar, bueno, por fuerza del motor, pero vas a ir muy justo. A ver dónde puedo meter el cablerío este. Este va aquí. Y este que es el que más jode, lo meto ahí. Ya ven que es un quilombo lo de los cables siempre. Para mí está muy mal diseñado. Ya había perdido la tapa Son mil cosas, viste A ver ahora Esto por fuerza de motor nada más tendría que despegar Por un tema de la fuerza que tiene, ¿no? Vale, ahí lo ligué Sigue sin darme Mucho despegue A ver si pone algo acá, acá pone tolte, antena, power, pa, pa, pa, pa, pa stick power indication, modo europeo Alerón stick, nada, no pone absolutamente nada Final adjustment, trouble trim, ta, ta, ta, nada Mission Record for Crest, ta, ta, ta, Bueno, vamos a volver a intentarlo no, no veo que la cola me esté dando despegue, pero bueno Porque después no lo voy a poder bajar, o sea Vale Casi despegó O sea que está bastante bien Se autoequilibra Lo cual también está bien eh, A ver sin plantas Se fue un poco a la, a la izquierda Y ya se ha movido el tren de aterrizaje Que no debería Han visto que no pasó absolutamente nada Y ya hay cosas que se han movido como el tren de aterrizaje A la mínima se, se destartala todo Ahí está queriendo corregir porque lo estoy moviendo Vamos a poner bien esto Listo, ahí Bueno, quizás lo tenga que despegar de la mano al final Si no, si no lo puedo despegar así Lo ideal es despegarlo de la mano Pero quiero que sea un avión Porque si no, a ver si podemos Bueno, no puedo volar con la cola así Es lo que pasa que, no, que así no puedo volar porque no, no, tengo, no tengo mando Apenas mueve la cola, ¿ven? Miren la cola Lamentablemente, volar así es imposible Porque al final lo voy a romper antes de poderlo probar Voy a esperar que venga... A ver, no, no quiero esperar nada, es que, que quiero volarlo, ¿sabes? ¡Uy! Uh, la concha de tu hermana ¿Pero qué pasa? No va, la cola no va, entonces me es imposible ¿Qué pasa? Entra en pérdida Entra en pérdida porque la cola, me dijeron Trata de volarlo así, le digo, no voy a poder volarlo Y ya ven que es imposible bueno, eso es lo que pasa cuando vienen mal las cosas Y cuando se compran lejos, que hay que esperar y esperar y esperar Así que, con esto, nada que hacer Bueno, ya ven lo que pasa Que como no tengo cola, cuando el avión despega y no se puede sustentar Porque no estoy teniendo nada aquí detrás me entra en pérdida y cae Entonces, bueno, nada, antes de hacerlo mierda Vamos a esperar que venga el, el fuselaje nuevo Le voy a cambiar todo lo que es el circuito Y lo voy a intentar volar Porque si no, va a estar difícil la cosa Uy, la puta, lo partí Nada, es que esto es, vamos Ahí va es muy delicadito, parece que no, pero es muy delicadito. No lo puedo volar, una lástima. Lo que voy a hacer, le voy a decir a, a esta gente que me manden también otro avión para probar. Y a ver qué pasa. Este ya sabemos que con así no se puede.